Bueno, seguimos aquí en Gran Canaria Accesible... ...encontrándonos con gente, con amigos, con profesionales... ...y en este momento estamos con el responsable de geriatros... ...aquí en Canarias, eh, buenos días. Buenos días, y buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la feria? Pues la verdad que bastante bien, es una feria que como tú bien sabes... ...es el segundo año que se celebra, este año estamos como colaboradores... ...junto con el Cabildo, ICOT y también la Universidad de Las Palmas... ...y otras entidades como Bankia y Aeromédica... Y bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí en esta segunda edición y la verdad que estamos viendo pues eh, un goteo continuo de personas, viendo los diferentes están, haciendo muchas actividades y desde luego pues poniendo en liste la importancia que tiene la accesibilidad. ¿no? Sí, Geriatros es una de las impulsoras de que estemos hoy aquí en esta feria. Un tema de la accesibilidad, un tema importante para ustedes. ¿Creen que la gente se va concienciando, que la accesibilidad va permeando en la mente de, de la ciudadanía? Hombre, esto es como todo. Eh, lleva su tiempo, pero sí es verdad que mmm, va permeando, como tú bien has dicho. Las personas al final eh, pensamos, como bien decía el consejero el otro día, ¿no? Eh, que cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de una rampa, estamos hablando a lo mejor de una silla de ruedas, y la accesibilidad quizás es algo mucho más amplio. El primer problema de la accesibilidad o para tener accesibilidad es quitarnos nosotros nuestras propias barreras mentales, ¿no? que quizás son las más importantes y a veces las más difíciles de erradicar, ¿no? porque todo lo que sea a nivel técnico, a nivel de instrumentalizar el acceso, yo creo que es una cuestión solo y exclusivamente monetaria, mientras que quizás el, el quitarnos las barreras eh, eh, culturales o, o mentales o cognitivas que podemos tener acerca de lo que es la accesibilidad quizás es un proceso más elaborado porque está más enraizado en lo cultural en lo vivencial, etcétera. ¿no? ...pero sí es verdad que se empieza a vivir de una manera mucho más natural... ...el acceso de las personas... ...ya entendemos que el acceso no es solo y exclusivamente... ...para aquella persona que tiene algún problema físico o psicológico... ...sino que también el acceso puede ser para cualquier persona... ...inclusive para ti y para mí... ...pues cuando tenemos a lo mejor un accidente, un E15... ...nos rompemos la pierna y necesitamos pues una ayuda técnica... ...pues para acceder a casa... ...o inclusive hasta en un momento determinado... ...cuando tenemos que adaptar nuestro propio vehículo... ...pues para poder seguir haciendo nuestra vida diaria, Sí, o ¿no? cuando uno va con su carrito... Con su hijo, con su hija, necesita unos accesos determinados, no es, no vale una escalera de 20 peldaños. Efectivamente, la gente se olvida que muchas veces, yo creo que, yo siempre lo digo en tono, en tono de broma, ¿no? Yo creo que el primer artículo de accesibilidad lo tenían las señoras cuando se iban con el carrito a la compra, el típico carrito, el trolley ese que llevaban, ¿no? Pues bueno, eso es una cosa que ayuda a la accesibilidad, porque al final, pues bueno, personas que tienen determinada edad, ya no puede estar cargando con las bolsas, pues utilizan un carrito con unas ruedas. Pues algo tan sencillo, si lo podemos trasladar al conjunto de la sociedad, me refiero en los diferentes sectores, ya sean niños, sean mayores, etcétera, algo que nos haga la vida más sencilla, pues esa es la accesibilidad. ¿no? Total, y mira, y cuéntanos un poquito sobre geriatros. Eh... Tienen unos centros, ¿verdad?, de residencia para mayores. Cuéntanos un poquito que la gente conozca. Bueno, Geriatro es una empresa que es una empresa eh, a nivel nacional. Nosotros arrancamos hace aproximadamente unos veintipico de años en Galicia y en la actualidad tenemos unos 41 centros en toda España. Y sí es verdad que tan solo tenemos un centro en Canarias, pero porque nos hemos quizás centrado más en dar muy buen servicio en aquellas residencias que ya teníamos y en abrir un poco más la red de servicios sociosanitarios, con lo cual no solo nos hemos marcado como objetivo nuestro plan de desarrollo estratégico y de crecimiento en la empresa, no solo centrarnos en mayores, sino este año inclusive hemos dado un paso más allá, pues integrando dentro de esta propia red, centros de salud mental. Ah, fantástico. Luego hay una proyección en Canarias han venido para quedarse. Esa es la intención, obviamente, y la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo que hacemos aquí, el propio Cabildo y el gobierno de Canarias también así lo atestiguan y nosotros estamos francamente gustosos de dar este servicio ¿no? y de tener el centro que tenemos, del cual estamos muy orgullosos. Bueno, pues nosotros agradecerles la colaboración, que estén aquí respaldando esta iniciativa y esperemos que el año que viene podamos estar juntos de nuevo. Ojalá, ojalá. A ver si la feria de luego tiene el impulso y tiene la, los apoyos que se requieren para que verdaderamente haya una tercera, inclusive una cuarta edición, y que llegado un tiempo desaparezca, porque yo creo que lo importante es eso significará que ya Canarias es un, es un lugar accesible, es una isla accesible, y que a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de feria, quizás una feria más dedicada quizás a las diferentes empresas o a los diferentes proveedores, quizás pues para mmm, planificar de una manera, quizás de un modo como si fuese un observatorio, hacia dónde va la geriatría, hacia dónde van eh, los nuevos retos de la accesibilidad, etcétera Pero que al menos ya hayamos asumido que la accesibilidad es algo que tiene que estar integrado en el tejido canario y sobre todo en cada uno de nosotros. ¿no? Nos quedamos con ese último mensaje de integrar la accesibilidad en todos nosotros, en el tejido social de Canarias. Y nada, nos vemos en la próxima.